Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, seguimos investigando en este mecanismo de giro de las bicicletas y de las, y de las motos, que ya hemos, vemos que da muchísimo de sí, y vamos a hablar sobre este, el famosísimo ángulo de, ángulo de tumbada, cuánto tenemos que, que tumbarnos para tomar una determinada curva. Eh, lo primero que hay que tener en cuenta es, ya hemos dicho que a más ángulo de, de inclinación, lo que hacemos es eh, desplazar nuestro centro de gravedad hacia el interior de la curva, de tal manera que se produce una fuerza lateral eh, que contrarresta la fuerza centrífuga que nos trata de expulsar. ¿Qué influye en que nosotros tengamos que inclinar más o menos la moto o la bicicleta para tomar una determinada curva? Para una determinada velocidad, una curva a 50 km por hora, eh, ¿qué influye en que tengamos que inclinar la bicicleta a 10 grados o 20 o 30? Lo primero que influye es eh, la altura del centro de gravedad. Veremos unos capítulos específicos sobre el centro de gravedad en los vehículos de dos ruedas, pero eh, un poco preliminarmente podemos decir que el comportamiento de una bicicleta o de una moto cuando se tumba es análogo a lo que se llama un péndulo inverso. Pues bien, un péndulo inverso es un péndulo cabeza abajo. El ejemplo más claro es el metrónomo. El metrónomo este de los pianos, el de música clásica de toda la vida, es un péndulo clic, clac, clic, va marcando un ritmo y si queremos que vaya más rápido bajamos el peso lo acercamos al eje de giro y si queremos que vaya más lento lo subimos lo alejamos del mismo pues bien esta es la, eh, el esquema de funcionamiento de nuestra bicicleta eh, el eje de giro evidentemente son las dos huellas de contacto de nuestros neumáticos el vástago es nuestra bicicleta y nuestro cuerpo y el peso es el centro de gravedad que es el punto imaginario en el que podemos resumir todo el peso de nuestro cuerpo y el sistema se comporta de la misma manera ¿Qué ocurre si nuestro centro de gravedad está muy alto? Por ejemplo, una bici de carretera. Las ruedas son muy grandes, el ciclista va muy erguido y encima lleva todo el peso arriba. Es muy, muy, muy alta. Una bici de carretera se inclina hacia los lados lentamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre si nuestra bicicleta tiene el centro de gravedad bajísimo? Por ejemplo, una Gravity Bike, eh, muy bajita, con el piloto muy bajo y encima con 20 kilos de lastre debajo de las rodillas. El centro de gravedad está bajísimo, está a la altura de los muslos del piloto. La bicicleta se inclina hacia un lado y hacia el otro rapidísimamente, parece una pastilla de jabón. La puedes echar a la derecha y a la izquierda rapidísimamente. Es un péndulo inverso, es un metrónomo que tiene el peso muy bajito. Es muy fácil de tirar hacia los lados. Y la bicicleta de carretera es mucho más lenta de subir y de bajar. ¿Es todo ventajas el hecho de que el peso esté bajo? Evidentemente no. Eh, el hecho de que el centro de gravedad esté más alto, lo que hace es que una menor inclinación de la bicicleta produce el mismo desplazamiento lateral del centro de gravedad. Una bicicleta de carretera con tumbar 10 grados ya está tumbando muchísimo. Ya su centro de gravedad, como está tan alto, se desplaza muchos centímetros hacia el interior. Una Gravity Bike que tiene el centro de gravedad bajísimo, a lo mejor para hacer ese mismo desplazamiento lateral del centro de gravedad, que es el que nos va a dar esa fuerza lateral que nos permite girar, igual en vez de 10 grados tiene que inclinar los 20, porque su centro de gravedad está mucho más bajo. Es decir, el centro de gravedad de una bicicleta o de una moto no funciona igual que el de un coche, es distinto. Lo que hace es cambiar el comportamiento. Cuanto más alto está, la bici es más lenta, más torpona, más tranquila, pero menos grados tenemos que inclinarla para torcer. Y cuanto más bajo el centro de gravedad, la bici es más manejable, más ágil, más estable, más juguetona, pero nos obliga a inclinarla a más grados para una determinada curva.